muy contenta de verlas a todas y eh, también de ver a, a Caro y Andrés eh, y pues también gracias a Thais por eh, pues por darme esta oportunidad, yo me acerqué a ella porque yo quería ser mentora, justo fui becaria el año pasado eh, y pues para mí Decidime ha sido una parte eh, pues muy importante de mi camino por eh, la tecnología para cosas sociales, eh, y digamos que he, he querido dar a la comunidad de regreso un poco de lo que a mí me ha dado. Eh, entonces, déjenme les platico un poco de, de todo, ¿no? Primero, ¿por qué yo? ¿Por qué yo, que estoy aquí? Eh, bueno, estoy ahorita en la Ciudad de México, este, por eso la diferencia de horarios y por eso estoy tomando café apenas. Eh, yo implementé Decidim eh, como directora de gobierno abierto en el gobierno de la Ciudad de México eh, y lo implementé pues solita, sin saber nada, sin apoyo de desarrolladores ni nada porque eh, acá no hay tantos rubistas y nadie quería, o sea o, o apenas estábamos empezando el gobierno y pues ya no había quien entonces eh, pues eh, yo vengo de desarrollar Ruby y pues para mí fue muy sorprendente entrar a decidir porque pues sí, efectivamente es una aplicación muy distinta a cualquier aplicación de Ruby. Entonces, quizá el valor que puedo traerles es justamente cómo pasar de eh, pensamiento normal, de aplicación normal, ya sea que vengan de Rails o que vengan de algún otro framework que tenga ese, ese tipo de arquitectura de MVC a Decidim, que es literalmente un monstruo gigante, eh, cómo le hacen para montarlo, para eh, desarrollarlo, etcétera, etcétera. Entonces, preparé así una presentación que nos va a ayudar un poquito a tener una, una, un intro a esta aplicación. Y por favor, eh, si, si Caro o si Andrés me quieren interrumpir, porque voy a hablar mucho de la filosofía de la aplicación, ¿no? Entonces, ahí son ustedes más expertos, pero creí que era importante platicar de esto. Primero que sepan que es una aplicación que eh, se está utilizando en todo el mundo cuando dicen que cada vez hay más trabajo de eso, lo creo. O sea, eh, ahorita recientemente eh, se adoptó en Japón, eh, acabamos de ver que hay un, una especie de comunidad que se llama Deciding for Africa, ¿no? Y eh, que está invirtiendo justamente en utilizar estas tecnologías participativas, eh, Aquí en México, pues, yo estoy tratando de enseñarle Decidim a otras personas porque, de verdad, ayer incluso me llamó otra, otra persona de otro estado de la república para preguntarme que, cómo le hacemos para instalar Decidim y tal, tal, tal. Entonces, yo creo que es una muy buena tecnología que facilita muchísimos modos de participación eh, y que, por ende, más y más ciudades lo están adoptando, ¿no? Eh, un poquito de las funcionalidades, estas son las que vienen ahí, pero yo creo que la verdad lo que viene ahí como que lo quisieron acotar o hacer un resumen porque se queda corto, o sea, la cantidad de funcionalidad que tiene es grandísima, eh, incluso a los dos años que lo habíamos instalado en la Ciudad de México, nosotros seguíamos descubriendo nuevas funcionalidades, eh, entonces... Eh, empecemos por estas, pero la verdad, la otra cosa de la que quiero hablar es del ecosistema, ¿no? Eh, porque, pues, como, como desarrollador, sobre todo como implementador, ¿no? Si tú eres un gobierno o una organización e implementas esto, eh, pues, hay otras opciones por ahí que son open source Pero yo lo primero que me fijo es que tenga una comunidad activa. ¿Por qué? Porque el software, el software tiene un ciclo de vida también, ¿no? Este de repente las librerías se vuelven obsoletas, eh, el lenguaje, pues va, no sé, el Ruby, por ejemplo, pues acaba de ya estar en su versión 3.algo, ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante que, que una librería esté viva, y ese es el caso de decidimos o sea, ya van en 76 releases, ya van en la, en la versión 25.1, nada más para que les les este, dimensionen un poco de qué tan rápido se, se está desarrollando. Cuando yo instalé el Cidim en la Ciudad de México en enero de 2019, iban en la versión 16. Ya van a la 25. <ríe> y ahorita la versión de, de Ciudad de México está en 20, ¿no? entonces vamos 5 atrás. Eso, eso significa que pues, es, un, es, un, es una base de código sana, porque todo el tiempo hay gente que la está mejorando y la está actualizando y metiendo. Y eso es súper bueno, ¿no? Eh, ahí se ve que hay 115 contribuidores. Esta, esta, esta foto la tomé anoche. Entonces, si se fijan, el último commit fue hace 10 horas, <ríe> lo cual es impresionante. Porque significa que de verdad se está mueve y mueve, mueve, mueve, ¿no? Y, bueno, esos son los lenguajes. Eh, no sé si aquí... Voy a dejar espacio. Eh, Caro, eh, Andrés, ¿algo quieren, quieren decir, platicar? Eh, no, no, bueno, eso sí, que, que constantemente estamos recibiendo PRs y, y, bueno, sí, o sea, propuestas de mejoras, pues, issues. Yo creo que, que al final como que gran parte de, de lo que intentamos hacer es, es justamente este ecosistema, ¿no? de, de empresas y personas y, y, bueno, entidades en general que, que, que mejoran, ¿no? que intentamos de mejorar el, el, el software en conjunto, ¿no? Esa es una parte muy bonita que, que hay en el proyecto también, ¿no? Que hay otros proyectos que igual son open source, pero no se preocupan tanto por el tema de la comunidad y es más el tema del desarrollo abierto y, y, y no estar abierto a las contribuciones, ¿no? Mande, mande. Ah, más bien es el, el blue button este que me está hablando. Este, y bueno, este software, eh, y lo digo como funcionaria pública, algo que me parece muy importante es este aspecto open source. O sea, este software inició en el Ayuntamiento de Barcelona y posteriormente se separó a ser una asociación eh, de la cual. Carol y Andrés forman parte y fue, este movimiento fue muy importante porque eh, justo es lo que permite que el software tenga vida propia, ¿no? Eh, uno, que otras ciudades lo adopten y puedan contribuir, pero que también comienza a haber un, un mercado y una industria de implementadores de Cidim, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay ya empresas que, eh, en Europa, sobre todo, bueno, no sé acá, pero en Europa por lo menos, que solo se dedican a implementar Decidim, lo cual me parece una locura. Pero obviamente eh, se convierte en un ecosistema justamente porque tiene un, digamos, un grupo de gente y existen canales y tal, tal, tal, donde alguien se puede meter a contribuir, ¿no? Eh, y entonces, quien lo implementa, obviamente dice, mm, esto no me gusta esto podría ser mejor, etcétera, y entonces ya empieza esa cadena de, de, de la contribución. Eh, a ver, denme dos. Ok, entonces, quiero enseñarles así tres Decidims, nada más para que vean qué tan vistente se puede ver una implementación, ¿no? Eh, cuando han instalado Decidim, pues seguramente ya lo han visto, y pues tiene un look muy estándar, y ese es el look que creó Barcelona para Barcelona, ¿no? Pero... Eh, la idea es que si sabes un poquito de, eh, o si entiendes un poquito de cómo modificarlo, vas a poder hacer con la interfaz lo que tú quieras, ¿no? Entonces, este es el de Helsinki, eh, y ellos eh, principalmente lo usan para presupuestos participativos, eh, y pues no sé, siempre, todos somos súper fans del, del look y feel de Helsinki porque es como súper fresco y eh, súper lindo y tal, ¿no? Eh, pero, bueno, eso ya más, también tiene más que ver con la ciudad, ¿no? Eh, este es el de Barcelona, ¿no? Este es como el look estándar eh, y ya tiene sus botoncitos arriba y tal. Eh, este es el de Ciudad de México, ¿no? Este es el que implementé yo. Eh, y, pues, si se fijan, vemos los tres y se ven bastante distintos, ¿no? Entonces, quiere decir que con un poco de pericia, uno puede modificar las interfaces a como, a como le dé la gana. Entonces... Hablamos un poquito del software que yo creo que esta es una parte espiritual muy importante de la aplicación eh, y es que cuando yo llegué a este software me llamó la atención que decía que tenía un contrato social es decir que si tú instalabas una instancia de Decidim te adherías a, este, como de facto a ciertos principios no y los principios son estos que ven aquí eh, este este clic si así lo pueden dar eh, y les, va a, y les va a desglosar qué significa cada uno de estos. Pero eh, la idea en general es que el software participativo, eh, bueno, todo software, pero especialmente el participativo, tiene implicaciones políticas. Y estando cerca de gobierno, les puedo decir que es súper cierto. O sea, se puede convertir en una herramienta peligrosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque los gobiernos o quien sea lo puede usar a lo mejor para el mal, lo puede usar para legitimizar cosas malas tal, tal, tal. Entonces, a pesar de que este es como un código de honor, eh, a mí me gustó mucho como poder ver esto y decir, a ver, o sea, toda la gente que ha contribuido a este proyecto quiere que si yo lo voy a usar, porque aparte es software libre, o sea, no me están cobrando por usarlo, eh, tengo que adherirme mínimo a estas cosas. si tienen que ver con igualdad de oportunidades para la participación, con confidencialidad de los datos de los usuarios con el compromiso de que las decisiones que ahí se toman haya, eh, tengan este, un, un proceso de rendición de cuentas, no eh, con este compromiso de mejora continua y de colaboración. Entonces, yo creo que esto, a pesar de que es como un código de honor, eh, yo creo que esto ha tenido un, un rol muy importante en, en que este ecosistema se construya. no Por eso... Por eso creo que es una comunidad especial, porque es una comunidad que no solo es tecnológica, sino que también tiene un corazón tecnopolítico muy fuerte. ¿no? Este, ahí otra vez me tengo y pregunto si alguien, alguien quiere agregar algo o preguntar algo o tal. Eh, bueno, sí, por, eh, por también dejarte que puedas estar un poquito de, de saliva ali. Eh, muy cierto, ¿no? Lo que comentas el contrato social, yo creo que es una de las de las diferencias más importantes que tiene Decidim respecto a otras plataformas eh, de participación y es precisamente por esa naturaleza tecnopolítica, ¿no? O sea, lo que tenemos clarísimo es que la tecnología no es neutral, nunca lo ha sido. Eh, y tiene implicaciones políticas prácticamente desde su inicio, ¿no? Cuando a veces explicamos el proyecto, ponemos el ejemplo de la máquina de Turing, eh, de las implicaciones eh, políticas ¿no? que tuvo el poder descifrar la tecnología que usaban los nazis en su momento para, para comunicarse, o sea que desde ese prisma siempre, siempre hemos pensado que no podemos disociar eh, la capa técnica de la más de la más política y, y bueno, y genial y si tenéis curiosidad están súper están bien esos dos enlaces que has puesto porque yo creo que en el Andersen sí que es verdad que Andrés ha documentado bastante pues eso, ¿no? esa visión, esos principios y un poco la historia del, del proyecto de amenaza Sí, y eso nos lleva justamente a la segunda parte de la historia que es este este enlace de About, que es un enlace al que yo he regresado múltiples veces y por eso quería que lo viéramos. Entonces, este enlace de About justamente habla un poquito sobre, a ver, este no era, eh, de deciding versus Rails, ¿no? A ver, espérenme. Es, es ahora sí que, ah, no, no, sí, es, es, es un poco de los principios. Los principios que son un poquito más, este, ahora sí como que se extiende un poquito más sobre los comunes, sobre la historia en, en Barcelona y etcétera, etcétera. Entonces, recomiendo. A ver, entonces, platiquemos ahora sí un poquito de Deciding Versus Rails. Este, y para ello quiero llegar a esta parte de la documentación. Eh, que me la topé y dije, con razón, con razón batallo tanto. <ríe> eh, pero justamente lo que te dice, y está en inglés, pero lo voy a traducir al hilo, es que si has trabajado en el pasado con Rails, te vas a dar cuenta muy rápido que Decidim no es tu, eh, no es tu típica... Eh, eh, aplicación Rails Vanilla, ¿no? O sea, no es, no es una aplicación estándar de, de Decidim. Y luego te cuenta la historia de que en su momento, pues, el equipo que ahora es Decidim eh, intentó utilizar Consul, que Consul es, pues, otra plataforma de participación que también está escrita en Rails. Eh, y, pues, si llegas, este... Si llegas, a lo mejor, al, al mundo de las plataformas, pues, Consul es pues, súper fácil de instalar, así le, le haces un, un, un git clone y la corres y empieza a correr, ¿no? Eh, entonces, eh, pero, pues, ya que la estuvieron usando, pues, encontraron una serie de problemas en, retro, en, en estas cuestiones de cómo adaptas tu instancia a tu ciudad, ¿no? Que tiene tus, o a tu país que tiene sus particularidades. Eh, y, pues cómo, la, pues, ¿cómo haces esto, no? ¿Cómo reutilizas el código? ¿Cómo lo adaptas? ¿Cómo lo modularizas? ¿Cómo lo configuras para que responda a tus necesidades específicas, no? Y luego tiene aquí, o sea, me gusta porque son súper nerds. Entonces, se pusieron ahí, hicieron ahí un gitbook completo, <ríe> que es prácticamente como un paper, así con un, con un video y una, aquí está Andrés, mira. este y te, y te empieza a explicar pues, todos, los problemas, todos los problemas que tuvieron en adaptar una base de código existente, pues, como que ya al, al, al caso de uso, y por qué llegaron a la decisión de construir esta arquitectura, eh, esta arquitectura de decidir Por ejemplo, quise llegar a esto porque estos son ejemplos de la base de código de Consul, y justamente lo que hizo esa aplicación es que, pues ellos codearon para ellos, ¿no? Eh, y significa pues, que algunas cosas están jarcodeadas y tal y tal. Y la idea de decidir era hacer algo que no solo pudiera ser utilizado por Barcelona, ¿no? O sea, que cualquier entidad, público-privada, quien sea, pudiera agarrar y, y, y ya estuviera, de, digamos, lista para customizarla y extenderla y tal. O ¿no? sea, pues aquí hay algunos ejemplos en la base de código de partes que están jarcodeadas, ¿no? Y ellos eh, llegan a la, a la conclusión de que, eh, por ejemplo, este es un, este es un ejemplo de, de la curva de adopción, ¿no? Eh, entonces, al principio, pues, Vanilla Rails puede ser como muy fácil de adoptar, pero ya una base de código como la de Decidim, a la larga, o sea, una organización ya grande que tenga necesidades específicas, eh, pues, sí, al principio la curva de adopción va a ser muy dura, pero digamos a los seis meses eh, yo creo que ya vas a empezar a, a agarrarle la onda y a poder modificarla y customizarla a como tú quieras. Eh, Alguien que quiera interrumpirme de esto, porque yo solo lo he leído, no pase por ello. Sí, no, no, es muy, muy bien explicado, vale. Yo esto, pues, pues, bueno, siempre lo que de decíamos en este tiempo es que, pues, pues al final es un trade-off, ¿no? Eh, o sea, claro, una, una arquitectura es como más fácil ¿no? de, de entender, de modificar y, y de trabajar, pero, pero eso al final a la larga también tiene sus inconvenientes, ¿no? sobre todo los que habíamos detectado eran estos, ¿no? de, de todo el tema de la adaptación y, de, y después todo el tema de lo que son las eh, actualizaciones. ¿no? O sea, un, una vez que... El modelo que planteaban desde Madrid, por ejemplo, es, es hacer un, un fork, ¿no? una, una bifurcación del código. Entonces, esto, eh, pues nosotros, con un, en un par de meses, ya era bastante imposible mantener la actualización. Y, y bueno, eso, sí, ¿no? un poco lo que comentaba, Sari, de, de, de que un software que no te podés actualizar es, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? porque vas a tener... Pues desde problemas de seguridad, eh, librerías que ya no están mantenidas y que pues no puedes modificar tan fácil, etcétera, ¿no? Entonces, pues, pues sí, esto es un poco lo, lo que tenemos ahora, que, que Bueno, funciona bastante bien, pero es más complejo, ¿no? Toda, toda la razón. Y fíjate que eso, eso de eso de las actualizaciones es, es algo que, que no ves a... O sea, Claro, cuando bajas la aplicación y la corres, pues no estás pensando en las actualizaciones, ¿no? Pero como les dije, yo empecé con la versión 16, ¿no? Y ya estoy en la, en la 20 y debería estar en la 25. El, el caso es que cada vez que he tenido que actualizar mi instancia de Decidim, ha sido bastante painless, ¿no? O sea, indoloro, pues. O sea, eh, literal es como Decidim upgrade, corro las migraciones, restarteo el servidor, y pum, nada se rompió, ¿no? Eh, y yo creo que ese es, ese es uno de los fuertes, muy, muy fuertes que tiene la, eh, la base de código. Entonces, y que es algo que no podrías hacer con una aplicación vanilla eh, o, o con esta otra estructura, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Bueno, significa dos cosas. Primero, que la aplicación de decidimos a esta tecnología de Rails que se llama Rails Engines, ¿no? Para la cual hay toda esta documentación. Que, francamente, yo no me he leído toda la documentación, pero significa que los engines son aplicaciones miniatura que le dan funcionalidad a la aplicación madre, ¿no? En este caso, la aplicación madre es Decidim Core y las aplicaciones bebés son Decidim Consultations, Decidim Propositions, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, la segunda cosa es que Decidim es una gema, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué significa? Que justo así, este es el cambio más difícil de entender, ¿no? Eh, tú instalas Decidim, lo instalas con una gema y corres la aplicación y, y, lo, y lo que ves es que te instala una aplicación de raíz vacía, ¿no? Eh, y este es, el, este es a lo mejor el cambio que uno tarda mucho más tiempo en, en entender. A ver, ¿qué puse aquí? Dice, Decidim sí, es una gema. Eh, una vez que instalo la gema y creo una nueva aplicación, pues Decidim me crea una aplicación de Rails vacía que hereda todas las funcionalidades de Decidim. Ahorita vamos a ver cómo. Eh, si yo quiero modificar mi instancia de Decidim, puedo eh, sobreescribir sobre mi instancia vacía. Eh, si yo quiero agregarle nuevos módulos, pues tengo dos opciones. Lo hago en mi instancia vacía o lo puedo hacer eh, sobre la base de código siguiendo la lógica... De, la, de los engines, ¿no? Eh, y la otra es que puedo con, contribuir a una base de código y a un ecosistema de participación. Ahora sí vamos a, vamos a irnos a la línea de comandos y a ver sobre... Eh, si ¿sí veo mi línea de comandos, o está muy chiquita, a ver, creo que la puedo hacer más grande. Ah, perdón. ¿Se ve? Sean honestas. Si ¿Se, se, sí. sí, se ve, no se ve. Sí, sí se ve. Ahora, la verdad es que no he visto sus perfiles. Entonces, de entrada quiero saber quiénes de ustedes sí son rubistas y quiénes no son rubistas. Bueno, yo, yo solamente, bueno, he trabajado con JavaScript más o menos, más Ruby un poquito. Va, va, va, va. Sin problema, eso ¿eh? es para, yo creo que todos podemos aprender, solo quiero saber sí. de dónde partimos. ¿Quién más? ¿Quién más? Geraldine, según yo, tienes la mano levantada. ¿No? Bueno, a ver. ¿Amalia? Hola, sí, yo también he trabajado con eh, Ruby y Rails un poco, pero hace años y bueno, tendría que refrescar muchas cosas también. Ok, no se preocupen. Va, entonces, eh, partamos de un principio, partamos de un principio que creo que es importante, ¿no? Sobre todo si vienen de JavaScript. Eh, en JavaScript las cosas son un poco distintas. Entonces, eh, quiero que partamos de la idea del modelo vista controlador. ¿no? Eh, ¿Alguien no ubica esa idea? Se lo voy a poner aquí en el chat: modelo guión vista guión controlador. Ok. Yo tampoco con Ruby, ok, no importa. Pero empecemos por eso. Modelo vista controlador. Alguien no sabe lo que es el modelo vista controlador, sino para darle a un pitch de qué significa eso. Yo lo conozco. Yo lo he trabajado con esto en JavaScript y React. Muy bien. Y veo que Amalia está escribiendo. Si no, voy a empezar a dar un pitch. Bueno, siempre viene bien un refresh. Va, estoy de acuerdo. Ok, entonces, y no, te, no traigo una diapositiva del modelo vista controlador, pero podemos hacer una sobre la marcha, ¿por qué no? Este el modelo valida los objetos, la vista, despliega eh, los objetos de la página. Y el controlador sirve los objetos, ¿ok? Eh, sirve. Entonces, a muy grosso modo, Rails eh, se ubica en esta forma de, de hacer web, ¿no? Entonces, el modelo, que hace? Yo defino un objeto, por ejemplo, un usuario, ¿no? Y el usuario tiene varios campos. Tiene el campo de nombre, correo electrónico... Eh, no sé, vamos a inventar en qué ciudad vive, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el modelo se ocupa, uno, de decir qué campos hay y dos, de decir cuál es un objeto válido. Entonces, yo quiero que el, el campo de nombre sea obligatorio y que el campo de email cumpla un regex que, que tenga así como que, eh, pues que tenga algo, arroba, algo, punto, algo, ¿no? Entonces, eh, eso significa que si alguien trata de guardar un objeto que se llame correo1234, el modelo me lo va a regresar, ¿no? Eh, y no va a dejar que escriba información sucia en mi base de datos. Entonces, más o menos, el, y el modelo hace otras cosas. Por ejemplo, el modelo dice que un usuario tiene, vamos a decir que eh, es un estudiante. Y eh, el estudiante puede inscribirse a varias clases, ¿no? Entonces, esa relación entre estudiante y varias clases, que clase es otro modelo? Eh, asignaturas, pues, eh, esa validación la, o, o, o esa lógica, también el modelo se encarga de hacerlo, ¿no? Eh, la vista es sencilla, es literal mi HTML que va y pinta... Eh, que va y pinta las cosas en la página, ¿no? Eh, y el controlador es, digamos, el mesero, ¿no? Si pensáramos en la lógica de un restaurante, el modelo es la cocina, la vista es la mesa, y el controlador va y pregunta, ¿sí qué quieres? No, pues quiero, eh, quiero una lista de los top tres estudiantes de la clase, ¿no? Entonces, yo voy eh, y el controlador eh, va y hace las operaciones en... En la base de datos y saca los últimos tres. Y entonces, en lugar de entregar toda la lista de estudiantes, le entrega a la, al, al HTML solo el top tres. ¿no? Eso hace el controlador. Entonces, eh, bueno, si, si partimos de aquí y vemos una aplicación, vemos una aplicación Rails, a ver, es más, vemos una aplicación Rails Vanilla, CD, mira, esta es una aplicación que hice ayer y está, está vacía. Tal vez le puse un modelo, quién sabe. Entonces, en una aplicación Rails, eh, yo tengo estos, estos, este, estos folders. La ventaja de Rails es que eh, otras librerías me obligan a construir todo de cero, lo cual puede estar muy bien, pero Rails hace que todo sea muy rápido porque ya como que me preconstruye todo y me da folders en donde poner las cosas de manera ordenada. Entonces, en Rails las los archivos principales son este, el Gemfile, que es donde yo pongo mis, este, pues mis librerías, ¿no? Entonces eh, Creo que en, en, este, en JavaScript se llama package.json, una cosa así. Entonces, si yo quiero poner una nueva librería, por ejemplo, si quiero poner GEM CD, este, lo puedo hacer. O si quiero poner otra librería, pues, lo hago, ¿no? Y, y ya, Redis tiene su propio manejador de paquetes que se llama Bundle. Este, y Bundle se ocupa como de hacerme toda de instalación y genera ya como que este genfile.log, que me da una relación así como exactamente qué librería instaló. OK. Eh, la siguiente, digamos, folder importante donde se almacenan las cosas es este de config, ¿no? En este de config yo tengo, por ejemplo, eh, un lugar donde puedo aquí configurar mi base de datos. Tengo mi application.rb, donde puedo ponerle este... Algunas como cosas para que se inicialice, ¿no? Tengo mis rutas, que las rutas, pues, es otra parte del modelo vista controlador, pero digamos que son las URLs que se pueden accesar, eh, y tengo, pues, ya ni, ya ni sé dónde estaba loco, pues, creo que era el application, pero aquí no tiene mucho, ¿no? Este, y lo tiene aquí otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues, scripts que se van a cargar cada vez que yo inicialice mi aplicación, ¿no? Bueno, y, las, y el siguiente folder muy importante en una aplicación de Rails es este de app. En el app están los modelos, ¿no? Aquí yo, de hecho, tengo un modelito de posts. Eh, están las vistas que están tienen los HTMLs. Si se fijan, tengo un folder de posts y tiene como que todas mis vistas de, de mis posts. Y tengo un controlador, ¿no? Que el controlador, pues, ya trae toda la lógica de que todos los posts, ¿no? Y qué va a hacer. Va a ir a hacer un query a, a la base de datos para jalar todos los posts y los muestra en un index. Entonces, y que para un nuevo post, y que para editar un post, y que para crearlo, ¿no? Bueno, estas son así como que yo creo que las piezas básicas de una aplicación de Ruby. Eh... Y, pues, normalmente, pues, cuando uno trabaja en Ruby, se la pasa en estos archivos, ¿no? Y Rails tiene, pues, unas formas como muy fáciles para, para desarrollar. Nada más voy a hacer un ejemplo aquí. Es este Rails. Vamos a, gener, vamos a generar un nuevo objeto. Y Rails me permite ser muy, este, muy flojo y generar toda esta lógica de manera como muy fácil, ¿no? Entonces, yo ya hice posts. Vamos a hacer, no sé, comments, ¿no? Fue y me creó un montón de archivos. Me creó una migración de la base de datos. Me creó unas vistas. Me creó unos JavaScript, unos controladores. Entonces, vamos a correr la migración. Hey. Eh, me voy a, ir a la aplicación nada más para ver qué me creó. Me creó esto. Y si se fijan, me lo creó todo. O sea, yo ya no tuve que escribir nada, ¿no? Me creó toda la lógica de crear comentarios, editarlos y, y tal y tal, ¿no? Y si me voy a las rutas, y en mi config... me creo este resources posts que esto me va a dar acceso a este perdón, me, me va a dar acceso a, a cómo veo los comentarios voy a cambiar este post.index por comments y voy a iniciar mi aplicación si no me equivoco tenemos una hora más ¿verdad? ¿estáis? Yo creo que sí, ¿eh? eh Adri, creo sí, que me parece que hasta las 5. Que Va. ya van a ser las 4 aquí. Va, entonces nos queda perfecto tiempo para pasar de Ruby a, perdón, de Rails a decirin. Bueno, entonces yo ya tengo aquí mi app que literal acabo de crear mi modelo comments, ¿no? Ah, por cierto, no le, creé, no le creé campos. Ese fue error mío. Bueno, este, en lugar de comments me voy a ir a posts. Porque Post sí tiene dos campos que le creé. Entonces, Post tiene dos campos, así literal, título y contenido, ¿no? Yo puedo crear el Post. Esta es la vista de eh, Show que me muestra el objeto. Si se fijan en el URL, dice que estoy viendo el ID 2 de los Posts, ¿no? Y aquí ya tengo mi lista de Posts. Esta es la vista Index. O sea, me lista todos los posts, ¿no? Ok, y de hecho aquí puedo ir y destruirlo. Me pregunta que si lo quiero destruir. Le pongo que sí. Este que ya existe, le puedo poner editar y le digo. Y lo actualizo. Y fíjense mucho en, en las URLs, ¿no? Ok, entonces, esto para decirles que, pues, uno que viene de, de Rails o que viene incluso de, de cualquier otro framework, como que está acostumbrado a, a esto, a tener mucho control sobre lo que, lo que uno está desplegando, ¿no? Ahora vámonos un poco a Decidim. Ok, yo aquí creé una instancia de Decidim que se llama Nueva Ciudad, ¿no? Eh, y está, no está vacía porque le creé las SIPs. Y las seeds son, este digamos, son scripts que me crean objetos para que mi instancia no esté vacía y yo pueda verla en todo su esplendor, ¿no? Entonces, eh, primero vamos a ver la base de código. Y vamos a minimizar todo. Y la vamos a comparar con la base de código de, eh, ¿dónde está mi otra base de código de la Aquí está, ok. Esta es la app que, que, en la que estábamos jugando ahorita, la que acabo de crear. Y esta es mi base de código de Decidim, un Decidim vacío, ¿no? Entonces, si comparan los folders, pues se ven prácticamente igual. Y la única diferencia es que Decidim tiene pues estos dos de Docker Compose, que no los vamos a tocar por ahorita. Pero, pues, tengo igual un folder app, uno de config, no sé qué, no sé qué, ¿no? Entonces, si voy a app, también se ve, este, ¿también se ve igual. Tengo vistas, modelos, mailers, entonces assets, ¿no? Y entonces yo la primera vez que instalé Decidim, como que decía, ah, sí, ya ahorita lo voy a modificar. Y luego, no sé, me metí en la carpeta modelos. Y como Decidim tiene muchísimas cosas, pues, yo esperaba ver un montón de archivos aquí, ¿no? El, el archivo de los usuarios, por ejemplo, el modelo de usuarios, el modelo de consultas, el modelo de, de todo lo demás, ¿no? Y no encontré nada. Y yo decía, ¿por qué? ¿Cómo puede ser esto? A ver, vamos a correr la aplicación. OK y me la va a correr otra vez el localhost 3000 entonces voy a refrescar y ahorita va darle chancita porque aquí está cargando todo ok, aquí está entonces yo lo instalo y veo esto y digo, esto ya está lleno de cosas. O sea, tiene esta imagen, tiene este botón, tiene estas subsecciones, ¿no? Aquí ya tiene procesos activos. Le doy clic. Entonces, yo decía, ¿de dónde sale toda esta información? O sea, si yo le quiero cambiar, no sé, la tipografía, ¿qué hago, no? Ahora, ahorita vamos a pasar a la parte del del admin, pero mucha de este look se puede ca cambiar de manera muy básica a través del administrador. Por ejemplo, se puede cambiar el color principal. No, ahorita el color principal es rojo, por si no, por si no es super obvio, to es, todos estos rojos, esto es como el color destacado, ¿no? Y lo puedo cambiar desde el panel de administrador. Eh, las fotos, bueno, cada proceso tiene una foto. Eh, la página principal, otra vez la voy a accesar, la página principal también la, puede, la puedo cambiar desde el panel de administrador y el panel de administrador también me deja jugar un poco con el contenido de la página. ¿no? Esta es la imagen de la página principal y esto que tengo aquí, que los procesos activos y no sé qué, estos son módulos. Eh, decidí en su base de código les llama células, ¿no? Y seguro que los issues van a estar trabajando mucho con estas células. Eh, y las puedo mover así con una interfaz gráfica, ¿no? Esta también es una célula, esta también, ¿no? Eh, etc, etc. Entonces, yo veía esto y decía, güey, ¿cómo lo, o sea, ¿cómo lo cambio? Porque además, pues, cada ciudad es muy particular sobre su imagen gráfica, ¿no? Porque la imagen gráfica es una forma en la que los, los políticos ponen su huella de esto es mío, ¿no? Entonces, para ellos es muy importante que una aplicación tenga su imagen gráfica. Y probablemente esta es una de las cosas por las que más reniegan de decidir, porque no les gusta la imagen gráfica estándar, ¿no? Pero, bueno, ahorita vamos a ver cómo la vamos a cambiar poquito a poco. Este, pero ahora quiero, quiero mostrarles el panel de administrador y a ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo del, este, ya no me acuerdo si este es el paduro, ¿no? Es, es, es example.org. Example.org. Y okay. es de Mundos 3456, ¿no? Sí. Estas son las seeds. Esta es la magia de las seeds, que me crea objetos este, como que para que yo pueda ya meterme a explorarlo, ¿no? Entonces, ese es un seed que, que crea. Eh, bueno, primero esta pantalla muy padre, que eh, la primera vez que unos varios se loguea, te obliga a aceptar los términos y condiciones. Y eso se puede modificar desde el panel de administrador. Y esto es muy importante para, hablando del código de honor, ¿no? Y, y también para quien lo implementa. ¿Por qué? Porque pues, yo estoy poniendo mis datos ahí. Entonces, quiero saber qué implica, uno, que yo ponga mis datos, o sea, qué van a hacer con ellos. Y dos, eh, pues, aquí puedo poner un código de conducta o, u otras cosas, ¿no? Que, que sean relevantes para cómo yo me voy a comportar dentro de la aplicación. Entonces, y luego si los actualizo, o sea, si soy el admin y actualizo los, los códigos de conducta, la siguiente vez que mis usuarios se loguen tienen que volverlos a aceptar. Eso está súper bien. Bueno, entonces voy a poner I agree. Ahorita no vamos a preguntar qué pasa si los, si los, este, si no los acepto, ¿no? Y bueno, esta es la pantalla todavía que ve el público y aquí pues ya me deja participar. Pero ahorita lo que yo les quiero enseñar es más bien cómo se ve el panel de administrador. ¿okay? Le voy a aplicar aquí el lapicito. Bueno, ya abrir las ventanas. Y obviamente si ven que esto está lento es porque están corriendo en mi computadora local, pero pues ya en, ya en producción obviamente no corre así, ¿verdad? Eh, y bueno, yo siempre me gusta metichear aquí que es todo lo que está haciendo, porque aquí puedes ver las consultas que hace a, que hace a, a la, ¿cómo se dice? a la base de datos. Y, por ejemplo, si algún día se topan con un error, seguro que lo ven aquí. Entonces, yo por eso siempre me gusta tener abierta como mi, mi línea de comandos, porque si me topo con un error, aquí me aquí va a ser muy muy explícito cuando ese error suceda. Y, bueno, ahí va, ahí va, denle chance. Ahí va. Ok, entonces... Este es el panel de administrador, ¿ok? Y aquí quiero detenerme un poco para decirles que Decidim tiene, sobre todo, a lo mejor el término no es el correcto, pero eh, tiene como tres subaplicaciones, ¿no? La primera es la que ve el público, que es la que acabamos de ver. La segunda es el panel de administrador que tiene, pues digamos... O sea, reutiliza muchas cosas de, de, de la base de código original, pero, eh, pero tiene una lógica también, pues, para empezar se ve totalmente distinta, ¿no? Esta, esta sí, pues, no es necesario que sea, ¿cómo se dice? Eh, modificable, porque, eh, pues porque es para el administrador, no necesita verse bonita, necesita ser funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy viendo el... El, el proceso en específico que estábamos viendo, pero me quiero ir aquí a la página de, de settings, ¿no? que, es, que son las herramientas que tiene un administrador para, para manejar el, el, la instancia. ¿no? Por ejemplo, estos son los términos de uso que, que acabamos de aceptar. Eh, tengo aquí la parte de eh, appearance. Creo que por aquí va a estar el. Aquí están los colores, por ejemplo. ¿no? Entonces aquí los puedo modificar. Eh, aquí puedo subir mi logotipo, ¿no? Eh, puedo subir un icono que supongo que es para este, el, el Fabicon. Eh, de hecho, aquí te está dando así como que pistas, ¿no? ¿Qué significa cada una de esas cosas? Eh, y, no sé, aquí te da así como que, pues, eh, otras, otras pistas, ¿no? Así de que si le quieres cambiar los textos o tal, lo puedes hacer desde aquí. Entonces, digamos que un administrador cualquiera, este, que no sea técnico, le da facilidades para modificar la, las vistas de la aplicación sin necesidad de tocar el código. Y cuando ustedes estén modificando la aplicación pues, van a tener que hacer uso de, estas, de estos campos, ¿no? O sea, si nos vamos otra vez a, y perdón que voy a volver a cargar el, el, el home, pero si nos vamos al home, este texto, por ejemplo, o si les dicen cambio el color de este botón, o, o el centrado, o no sé qué, pues, este botón no está hardcodeado, está no sé, eh, a lo mejor eh, este texto que dice participa, aparte de decirme es una aplicación que funciona en, o tiene soporte para muchos idiomas, ¿no? Entonces todos los textos que ven el participa, el, el edita, el tal, tal, tal eh, no están jarcodeados en la aplicación, en, en ningún lado dice que el botón dice participa, más bien están referenciando a a la traducción de, de este botón, ¿no? Eh, entonces, como que tienen que empezar a pensar en esa lógica de, de que no están modificando una página estática, sino una página que muchas de sus cosas las trae de una base de datos o de, una, o de un archivo de traducciones, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿Qué más? Eh, y, pues, bueno, igual muchas de estas, o sea, muchos de los elementos que yo veo aquí, eh, pues, igual no están hardcodeados, sino que son piezas de código, ¿no? Eh, que están escritas en Ruby o lo que sea, ¿no? Y que, y que jalan cosas de una base de datos o etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, prosigamos, prosigamos. Eh, aquí está la parte del... del la, el homepage y esta es la parte que les decía que yo, mi página principal, tengo una interfaz gráfica para modificarla, ¿no? Entonces, estas son las células que les contaba eh, y yo las puedo, puedo jugar con ellas. Algunos algunas, algunos administradores, por ejemplo, crean nuevas células. Yo en la Ciudad de México creo una nueva porque pues, mi instancia la necesitaba, ¿no? Este, entonces, si yo, si yo empiezo a hacer algo como esto, ¿no? a, quitarle, a quitarle células porque quiero que mi página principal se vea muy sencilla, lo puedo hacer así de fácil. Y algunas de estas células tienen un lapicito que significa que las puedo configurar. Entonces, por ejemplo, ahorita que estábamos viendo, oh, le quiero cambiar la foto porque es de Barcelona y yo soy de Tokio que a ponerle una foto de Tokio. Bueno, es aquí está el texto, el que vimos justo este, ¿no? Y está la foto. Entonces, esta es una de las partes que pues no se modifican, no están jarcodeadas, sino que eh, agarran de una base de datos, ¿no? Entonces, cuando de hecho aquí dice Welcome text, ¿no? Y de hecho, por cierto, aquí me dice inglés, catalán, castellano, ¿no? porque lo puedo poner en los tres idiomas. Entonces, aquí puedo poner, bueno, no se escribe en catalán, pero podemos ponerlo en hola mundo, ¿no? Y aquí podemos poner el hello world. Entonces, esto se almacena, esto es un objeto en base de datos, se almacena ya. Y si lo quiero modificar, pues, no voy a modificar este texto. Más bien tengo que ir y buscar welcome text, ¿no? OK. Hasta ahí, hasta ahí vamos bien. Todavía no pasamos a la parte de desarrollo, ¿eh? <ríe> pero quiero ir y preguntarles ¿cómo van viendo todo esto? Cuéntenme. Y Ali, ¿cómo tú llegaste a esto? Porque yo solo tengo una pantalla muy, muy, muy uh, simple, donde no tengo nada de... es solo con seeds con este ejecutable de seeds. Sí, vamos a ir a esa pantalla que estás viendo y muy buena pregunta. Eh, cuando les dije que Decidim tenía como tres aplicaciones, me refería a esta. Esta es la pantalla que viste, ¿no? Sí, sí. sí Solo totalmente. un usuario funcionaba, que era creo de system admin, ¿no? Y usuario, ¿no? A ver si era este, ya ni me acuerdo. Este, este. Este creo que es system.example.org y, y la contraseña siempre es la misma. Ah, ok. Entonces, cuando les digo que decidimos tres aplicaciones, me refiero a estas tres, literal, la del, la del último usuario, la del ciudadano, ¿no? La del administrador, que es, no sé, un funcionario público o el dueño de la organización, no sé. Y el administrador, así está casi nadie la ve... Solamente la ve, no sé, el, el sysadmin, ¿no? Eh, y esta, esta, esta aplicación en particular eh, es para controlar mis instancias de Decidim. Entonces, por ejemplo, eh, si se acuerdan, pues yo tengo mi instancia de Decidim que por alguna razón se llama Stan Jones, ¿no? Y está en localhost. Entonces, es exactamente lo que estoy viendo aquí, localhost y Stan Jones. Esto es porque Decidim es una aplicación que se llama multitenancy. ¿Qué significa multitenancy? Que instalo un Decidim y de ahí puedo tener varias instancias de Decidim en, varios, eh, en varias URLs distintas. Por ejemplo, aquí tengo localhost, pero si yo tengo un dominio, por ejemplo, ali.com, ¿no? Puedo ir y crear una nueva instancia de Decidim. Y esa nueva instancia se va a llamar Hola Ali. Eh, ya no me acuerdo de eso para que ah, es como que para. Como el clave de la aplicación, y luego le puedo poner ali.com, ¿no? Este, y no sé, aquí le pongo un correo. Eh, otro correo. Ok, le voy a decir que solo está en inglés, que es el default. Eh, y me da otras opciones, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, esto y otras, otras, otras cosillas, ¿no? Y ya me pide, wow, wow, esto ya se hizo más grande hace mucho. <ríe> La última vez que vi esto era mucho más sencillo. A ver si me deja creerlo. No, dice que tengo que poner este. Can't be blank. Ah, Bueno, el punto es, ¿me dejo crearla? No. Bueno, es que le tengo que poner más información y ¿eh? ahorita no le voy a poner más información. Pero la cosa es que de una sola instalación puedo crear muchos CDIMS, ¿no? Aquí es donde la complejidad puh, se hace gigante, pero bueno. Ojalá no tengan que hacer issues de esta parte. Cuando hacemos la instalación eh, que estamos siguiendo en, en la documentación que nos pasó Thais, llegamos a, es, a esta parte y esto es lo que estaba con, o preguntando Bosena que si de aquí tienes que crear una organización y luego de ahí llegas a la a lo que nos enseñaste, ¿no? que tenía la foto de Barcelona ¿es así? o Sí, es totalmente correcto, eh, de hecho ahí mi recomendación en realidad es que corran las CIDs, ¿no? Yo esta aplicación que se llama, perdón, esta organización que se llama Stan Jones, no la tuve que crear. Eh, me la crearon las SITS, entonces como que ya no me preocupé. Pero eh, Bocena tiene dos opciones. Puede crear las SITS y ya, como que olvidarse de esta parte. O puede entrar y hacer una nueva organización y lo único que tiene que hacer es en host ponerle local host, ¿no? ¿Por qué? Porque es su computadora local. Y así la va a poder correr. Y aquí tiene otras informaciones que el SFMTP. O sea, yo la verdad por eso prefiero crear las seeds para no tener que molestarme con esto, ¿no? y, aquí tengo... y Andrés, este que dices Bin Rails DB seeds eh, ya después de que has hecho toda la instalación, al final de todo, supongo que... Eh, Pones este, este comando sí. y... O sea, una, una vez que ya tenés la pantalla de acceso al system, en, en principio eso, para, para ejecutar las, las seeds eh, que, que comentaba Ali, es, es este comando de, eh, bueno, puede ser, sí, bin Rails, eh, db, dos puntos y, y lo que sí tarda, tarda unos minutos porque pues, son muchos los contenidos los que va creando, ¿no? Y, bueno, y, y, y, y eh, también esto de que los crea ¿no? con nombres un poco aleatorios, ¿no? De ipsum y este tipo de cosas. Muy bien. Y solo otra pregunta. Perdón que estén preguntando tanto. Eh, no, para eso es esto, para que pregunten. Eh, bueno, yo tengo un Mac y me parece que también Pau tenía un Mac y Geraldine estaba con Windows 10. ¿Nos recomiendan mejor... Porque en mi Mac también tengo Ubuntu que lo puedo, eh, me puedo meter al Ubuntu por un virtual box. Mm, ¿Nos recomiendan mejor utilizar Ubuntu? Porque la documentación, como casi toda la documentación la encontraremos en Ubuntu o, no sé, seguir con, con el sistema Mac. Bueno, no sé, si sí, sí, ya lo tenéis funcionando en, en Mac, en principio eh, Mac a mí me, me preocupa menos porque es muy muy parecido al Ubuntu, ¿no? Eh, yo sé, hace un montón de años que no toco, pero pero sé que eh, pues, pues muchos de los programadores de Decidim de sí que lo usan. Eh, si sí, yo, yo uso Ubuntu, por ejemplo, Ali, vos pues también, ¿no? Sí, evidentemente. <risa> Entonces, bueno, no sé si, si, si tienen soltura con Ubuntu. Puede ser lo mejor por, por, por una cuestión de sí, que la documentación y todo esto está, está hecha para Ubuntu, ¿no? Pues, y mis dos centavos sobre esto es que es muy poca la diferencia entre Mac y Ubuntu. O sea, yo no, la verdad, si yo fuera, eh, es Amalia, ¿verdad? O es Bocena la que está teniendo este problema. Amalia, Amalia. Amalia, Este, no, yo, si yo fuera tú, le haría le haría la lucha de, de hacer todo así como lo tienes en Mac, este, y luego vemos, porque luego si, si te pones a trabajar en, pues ni siquiera sé cómo funciona Ubuntu en Mac, pero es más complicación para ti, y yo creo que es casi, casi inexistente la diferencia. De hecho, ahorita estaba pensando que me gustaría quizá detenerme, y que ya nos pasáramos a, a lo mejor a resolver, este, a resolver las dudas en concreto que tengan para terminar su instalación. Eh, ¿Qué les parece eso? El silencio otorga. Quien calla otorga. <risa> bueno, para mí funciona, entonces... A ver, este, vamos a verlo. ¿Qué tal? Voy a dar... ¿quién, ¿Quién se quiere voluntariar para enseñarnos su instalación? ¿Cómo enseñar yeah. el... que tenemos? O... Sí, lo que quiero es que me muestren eh, en qué punto están de su vale. instalación, nada más para ver que todo esté funcional de su lado. ¿no? Ahora... Atención, yo llegué a mostrarles cómo se instala Decidim como si yo fuera un usuario que va a tener una instancia. Eh, instalar Decidim como desarrollador es un poco otro boleto, ¿no? Que son las instrucciones que, este, que creo que les mandaron. Entonces, yo aún estoy un poco perdida. Ok, vayamos, vayamos resolviendo problemas puntuales, ¿no? Geraldine, te voy a dar, te voy a dar acceso a que, a, que, a que seas presentadora, aunque no puedas hablar, pero te leemos. Este, ya te di acceso y, y pues, ¿qué te parece si nos compartes tu pantalla y vamos viendo cómo está todo? Y por cierto que de verdad no se preocupen si, no, si tuvieron problemas de instalación. O sea, ¡ah, ya te vemos! Hola. <risa> Eh, yo, la primero es que instalé esto, neta, yo creo que sí me tardé unas 20 horas, <ríe> 20 horas en entender cómo se instalaba. Entonces, de verdad, no se preocupen si no lo han logrado, tiene su ciencia. Y, y que bueno, y que, que desde ya les digo de que, pues, eso, hay, hay problemas. Si, si ven algo de Webpacker. Esto, esto es que, que está roto porque, pero porque no lo arreglamos todavía y tal. se lo digo, por, por, si ven por, por, comentármelo y lo revisamos juntos. a ver, a ver, muéstranos Geraldine, qué tienes por ahí qué error tienes ah mira, ya veo que estabas ahí en el jitter o en el element, más bien ok, ok, tienes Windows esto va a ser algo retador porque Windows es la que menos conozco. Vamos a ver. Espero que tú le sepas a Windows, Andrés. A ver, no estás segura si usar CMR o Git. Me imagino que te refieres a CMD. Eh, pero... Creo que no le escucho. ¿Alguien le escucha? ¿Y sí, piensa que dice que va a ir a, a buscar unos cascos? Ah, ok, ok. Va. Ok, entonces para Windows nunca he utilizado CMD. Lo más cercano es el Windows Subsystem for Linux Subsystem for Windows, esa cosa. Pero vamos a ver cómo nos va. Yo cuando estaba usando Windows, en eh, vez de usar CMD, estaba usando Git Bash, que lo hace igualmente como en Linux o Mac, los comandos, y es más fácil así. Porque todo esto, yo creo que necesitáis buscar cuál es el, la palabra que hay que usar en CMD, que es diferente. Sí, es correcto. Pues sí, esto, esto se ve mucho más familiar. A ver, ¿tienes manera de hacer un poquito más grande el texto para, para poderlo ver? Si no, capaz que yo puedo hacer más bien la pantalla completa. Ok. Ok. Ah, eh, funciona. Tú no te preocupes. A ver, lo primero que estoy viendo es justo que tienes, que sí tienes un path, porque ahí estoy viendo que tienes un Bash Profile. Y que tienes RBM, ¿no? Y luego dice, RBM, no such file or directory. Okay. A ver, ponle which RBM eh, con H, W, H, I, C, H. Which, espacio, R, B, R, B, de, B de burro, E, N, V. Ok, ok, pues ahí está. Ahí está. Ok, ahora, ¿dónde, dónde tienes tu instalación de Decidim? ¿En qué folder? Ok, panel, RBM. Ok, pero llegaste a hacer la instalación de Decidim o aún no? Veamos. Creo que está sufriendo porque no, este, porque no te estamos escuchando. Eh, no está, eh, pues sigo sin ver. Bueno, ¿alcanzaste a instalar Decidim? ¿No? Ok, va, no hay problema. Ok, hagamos esto. Vamos a... Y esto va a ser un poco nuevo para mí también, pero vamos a hacer la instalación de CIDIM desde Windows. Y lo vamos a hacer haciendo un clone del de, eh, repositorio de CDIM. Entonces, en GitHub, en GitHub el repositorio está aquí. No, si quieres, deja, deja RBM. Deja RBM, porque RBM funciona bien en tu computadora. Y más bien te pasé un link del repositorio de Decidim. este Checa en el chat. Ahí está. Perfecto. Entonces, ahí donde dice Code, que es un botón verde, es Homero, dale ahí Copy, ajá. Y ponle eh, Git Clone y esa URL git clone y pega la ajá. creo que es control shift v si no me equivoco, ahí está, a ver vamos a ver, déjame, déjame ver qué error es, dice ah, es que es gift, ahí está, muy bien, muy bien dale, dale paste, enter Ahí está, lo está clonando, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es clonar absolutamente todos esos folders que ves ahí, ¿ok? Y se va a tardar un rato, pero luego tenemos que navegar a ese folder. Y vamos a tener un montón de asuntos de dependencias que vamos a tener que resolver. Si quieres, voy preguntando quién más está en un que todavía no tiene su instalación lista. ¿Quién más? Eh, yo todavía no, no tengo mi instalación. Va, ok. Bah, sí. ¿Por qué? Eh, no, di, no, cuéntame. Nada, que estaba eh, actualizando el sistema operativo de MAC y también otras cosas que tardaron un montón. Pero bueno, eh, la parte que... Estaba buscando es el, a ver, qué era Installing Postgres. El Postgres, ok, entiendo. Ok, les voy a pasar un par de links a las tres eh, y nada más hay que asegurarnos de seguir estos links. Entonces, el primer link es la documentación de cómo instalar eh, como para ser desarrollador y tiene las instrucciones cortas, digamos, asumiendo que ya todo funciona. Ahora, les voy a pasar las instrucciones largas, porque probablemente esas son las que van a necesitar. ¿Ok? Eh, y estas, estas... Estas vienen de una empresa que se llama Platonic, que literalmente la mayor parte de su negocio es este, sobre... sobre instalar Decidimps y vienen mucho más detalladas. Entonces, todo esto sobre cómo instalar Postgres y cosas así, eso viene. Eh, vamos a ver. Voy a, voy a empezar a... Voy a transmitir yo nada más para darles un, este, un tour sobre esto. Yo no sé si estoy compartiendo, ¿no? ¿Estoy compartiendo? Ah, no. Ahí voy. Se ve algo que dice, welcome to big blue button. Ok, listo. Entonces, les pasé dos instrucciones. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esto. Ok. Les pasé esta, que es la simplificada, que es si ya tienen Postgres, Ruby, Rails, etcétera, pueden seguir estas y todo va a ser mucho más sencillo. Y si no tienen nada de eso, vamos a seguir estas, ¿ok? Las de Platonic. De hecho, Platonic tiene un directorio principal donde te da así como que otras instrucciones, eh, ahora dice Linux, pero volvemos un poco a lo mismo, ¿ok? Eh, Mac tiene un sistema operativo basado en Linux, en Unix, eh, técnicamente, pero es muy, muy, muy parecido. Eh, entonces, eh, muchas de estas instrucciones como van a ser muy parecidas en Mac eh, y el Linux, pues eh, el Git Bash que tenía, ahorita, eh, que tenía ahorita Geraldine también le va a funcionar porque básicamente es como un, un Linuxito ahí dentro de Windows, ¿no? Entonces, estas instrucciones están hechas para instalar en un servidor. De hecho, aquí específicamente dice DigitalOcean. Entonces, les voy a pedir que esta parte la ignoren. Esta parte la ignoren. Ignore. Y empecemos aquí, ¿OK? ¿OK? Ahora, esto, esto va a ser distinto en Linux y en Mac, pero entonces quiero que las que tengan o Linux o el subsistema de Windows para Linux, sigan estas instrucciones. Primero, eh, veo ahí que Geraldine ya tenía, ya tenía RBM, entonces que no se ocupe de esto. Esto sí le funciona. Y más bien, Geraldine va a tener que empezar por aquí. ¿Ok? Va a tener que empezar a instalar Postgres, decidir, esto, esto, ¿no? Y más bien vámonos a, dice que no funciona, ¿qué parte no funciona? Se leo. Dice, porque dice que desde, dice que source no se reconoce como comando. A ver, compártenos la pantalla. Que liada con los cascos, <risa> no te preocupes, estamos leyendo igual. Y Amalia, Amalia déjame darle una búsqueda a una solución para Mac, y Bocena yo quiero preguntarte, y también Pau que no ha hablado, quiero preguntarles en qué punto van de la instalación. Yo, yo tengo esta pantalla donde me pregunta para entrar con usuario y, y... Ah, entonces estás en el mejor de los casos. Te voy a decir que, que hay que... Te, ah, pues más bien lo que, te voy a, lo que te voy a pedir es que corras las SITS. Lo que puso Andrés. Lo que, Porque, Andrés de, ¿vale? lo que claro, yo he hecho esta, este comando ayer, pero no llego a esta pantalla que tú tenías. A ver, yo creo que eso lo vamos a resolver muy rápido. ¿Qué tal si tú me, tú me compartes pantalla? Solo que no tengo esta opción. A ver. Ah, de compartir, ahorita te la paso. Vocena, ¿verdad? Sí. Ahí voy. Listo, ya debes de tener la opción. Vale. ¿Qué tal? Es que se tiene que ir, pero regresa. Andrés también. That. Y, ¿Y que Gerald, tengo... si quieres, copianos y peganos el error en el chat, ok, muy bien, muy bien. Ah, muy bien, ok, ahora vamos a hacer esto de admin. Creo que es System, perdón. Sí, system. Examen, Ajá. Examen. Y ponle Decidimum, 2, 3, 4. Ah, espera, tal vez no es así. A ver. System, example. Ah, es 4, hasta 6. Hasta Eso, hasta 6, perdón. 2, 3, 4, 5, 6. Dice Source Bash. Ok, lo que quiero saber es para que te dé ese error. Ah, ok, estás corriendo source Bash. Está bien. Eh, vas en el paso. Ok, vas en el paso de Airbnb. Te puedes saltar. Te puedes saltar eso y ponerle type RBM. Y me dices qué te puso. Mientras tú ya entraste, ok, ya tienes un localhost ahí. Uh -huh. Ahora, no cierres esa ventana. Lo que te voy a pedir es que abras una ventana nueva. ¿Vale? ¿Tab o una ventana? Tab, tab, tab. Vale. Y ponle localhost. 3000. Ajá, dale enter. Ah, vale. Ok, pensé <risa> que. Pero ¿por qué no es.? Ah, ok. <risa> vale, entonces tengo todo. <risa> es que como que 127.0.0 resuelve a, a la otra cosa, ¿no? Por eso sí, sí, sí. hay que sí. Vale. Va, okay. entonces tú ya lo tienes. Ahora, eh, nada más quiero ver algo. Eh, ¿Puedes irte a tu, a tu terminal? Sí. Lo que quiero saber es si la instalaste desde una gema o si clonaste el repositorio y creaste la aplicación de development. Eh, si quieres, para el server. A ver, ponle ls. Ponle cd punto punto. Espacio punto punto. Ajá. Y ponle ls. Ok. Desde, ok, ok. Entonces, aquí te va lo, la tarea que te voy a dejar. Eh, eh, Bocena. Sí, Bocena, claro. ¿verdad? Sí. Ok, la tarea que te voy a dejar es que sigas las instrucciones chiquitas. Las que solo dicen eh, que hagas git clone. Estas últimas. Que hagas git clone, cd de seeding, bundle install, bundle exec, development app y bla. ¿Dónde lo tienes? Esa... Uh, Ajá. ¿ah? Ese último link que puse. Capaz que era la que ya tenías ahí. Ok. Entonces... Ah, vale. Estas instrucciones son un poco distintas a, la, a lo que hiciste. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vas a instalar como si fueras desarrolladora de Decidim, no administradora de... Entonces, síguete esas y creo que vas a... Esas, ¿no? Un... Con BitClone, CD, Bundle, esas cinco. Así es. Y, y Entonces, las que están abajo, vas a tener que configurar una base de datos. Eh, ahí le pones como tu contraseña de Postgres y tal, tal, tal este, y ya, ¿no? Y entonces lo que vas a tener es toda la biblioteca, toda la librería de, de CDIM ahí muy visible y luego vas a tener la aplicación de Development, ¿okay? ¿ok? De eso vamos a ir a la siguiente clase, pero pero bueno, entonces si quieres ahí te dejo y ahora nos volvemos con Vale, gracias. el dicho sé más o menos qué problema tiene este... Vamos a ver. Geraldine, te, pa te pasé un, un comando que se llama type RBM. ¿Qué te sale ese comando? ¿Qué resultado te da? Ah, ¿Aún no me escuchan? Ya, ya te escuchamos. Ay, oh, oh, Dios. <ríe> vale, perdona, me has dicho, me has pasado un comando, no lo veo. Ah. El Type RBM. Los dos, las dos letras, ¿no? Type y. Okay. Ajá. 6RBNB sí. so, is user. Me, me está dando un, un path después de escribir esto. A ver, ¿puedo puedo compartir? Sí. Es que no sé dónde está, la, no me sale la opción ahora. Ah, ahí te la doy. Es que creo que tú también ya estás muy encaminada. Ahorita te ya te hice presentadora. Perfecto. Ahora, uh, aquí, aquí mira. Sí lo, lo pueden ver, ¿no? Sí. A ver, type RBM, RBMBs. Ok. Mira, no dice RBMBs a, a function, pero sí me apunta a que está en algún lugar. Entonces, eh, Vamos a hacer algo. Mm, ponle ahí donde estás, pwd. pwd. Ajá, enter. OK, estás ahí. OK, ahora vamos a crear un archivo que se llama ruby-versión. OK, entonces ponle, pero lo tienes que crear, utiliza BIM. Ponle BIM v i m v i m v v, uh -huh. yeah. v i m espacio punto mm -mm. ruby ruby slash guion guion guion, yeah. guion pero sin espacio eh o sea ah, ruby vale. versión ah bueno no. este sí que lo tengo instalado pero a ver, ahora ponle I, así literal, la letra I en tu teclado sí, y, te, y te debe de dejar escribir. ¿Empieza a escribir? Perfecto, ok. Entonces, ahora vamos a poner una versión de Ruby, que la verdad es que no sé qué versión de Ruby tengas y debía haberte preguntado desde antes. Mm -hmm. ver, bueno, bueno la, la, la descargué ayer, creo que es así, sí. En la 3, ok. Ok, entonces quiero que le pongas eso. Quiero que le pongas 3.0.2. Así en donde, en la otra ventana. Ah, vale, elimino entonces esta parte. No te va a funcionar, ándale, sí, eso, eso. Ahora sí, así literal escribe 3.0.2. 3.0.2. Ahora ten, veo que tienes unos textos antes. Sí, Necesito pero aquí, pero no sé, de, no sé de qué. Borra, borralos. Eh, pero no uses el cursor, ándale, exacto. Oh. Perfecto. Ok. Ahora te voy a pedir que piquen la tecla Esc, Escape. Uh -huh. Ya. Yeah. Ok. Y ponle dos puntos. Ya. Mm, como que no veo. No, no es veo. que hay dos puntos. Lo que estoy viendo es que se van eliminando los estos. <coughs> no recuerdo el nombre de, de estos caracteres. Eh, sí, pero entonces no estamos poniendo los dos puntos. A ver. Esc, ponle otra vez la, ahí está, perfecto. Ponle, ¿ahí dónde estás? Ponle oh, W, okay. Q. W, ¿qué, perdona Q. Pu. Q. de, enter. ajá, enter. Perfecto. Ok, ahora lo que quiero que hagas es poner ruby espacio guión V. Mm, ahora. Perfecto. Ok. Hasta ahí, en este paso, ya estás bien. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer es, te voy a decir en qué punto tienes que pasar. Ok, ¿ves el paso número 3 de las instrucciones de Platonic? Este, las... exactamente, <ríe> sí. Mm, sí, pero mejor vete a las instrucciones de Platonic porque vas a tener que instalar Postgres y otras cosas. Ah, una pregunta, el Postgres, yo tengo Postgres porque, bueno, ya lo he utilizado en otras aplicaciones, pero es el Shell, ¿no? O sea, que está bien que tenga el... Mm, este, mira. No. O, o tiene que ser ya ah, interno sí. en el comando. No, mira, no, no sé si lo tienes, pero yo que tú mejor sigo las instrucciones desde cero y si ya tienes algo, la línea de comando te va a decir que ya lo tienes. ¿Ok? Entonces... Entonces Perdona, última duda, entonces sigo estas, me, me, me perdí en esta parte, sigo estas instrucciones de acá. Fíjate que sí son esas, ahora que lo pienso. Sí, son en Postgres. Es... A partir de Installing en Postgres. Este, pero, pero. No, sí, sigue esas. Vale. Sigue esas. Eh, y te voy a decir a partir de cuándo vas a cambiar de instrucciones. Vale medio 2 Instal Postgres, installing the CDM Okay, en realidad solo quiero que solo quiero que este que corras la línea la de sudo apt install libicu-dev node js y match magic que está en el 3. Ah, esta, vale. Esta, ajá. Bueno, pero no, sí si sí sigue las instrucciones del número 2 y las del número 3, siguen nada más la primera. Vale, esta y... la sigo a las dos, esta solo esta. Ajá, ajá. Y luego siguen las, las últimas que puse, que le puse ahí a. La voy a volver a poner. No, las, de... menos... las vas a dejar en el chat, ¿sí? Ah, vale. Sí, en el chat. La última que puse ah, es. Vale, vale, vale. Deciden como desarrollador de deciden, ¿ok? Sigue esas, porque son un poquito distintas, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Pues ya dejo de compartir. Gracias. De nada, y si tienen dudas, escríbanme, yo aquí voy a estar. A ver, eh... aún no ha dicho nada. ¿Qué está pasando? Hola. Nada, que estaba, yo estaba recogiendo a mi hijo de, de la escuela, pero ya lo he recogido. Ya estamos aquí. Ay, ahora no te escucho. No, perdón, perdón. Entonces, ¿cómo va tu instalación? Cuéntame. A ver, pues mi instalación eh, ha sido lucha, ¿eh? ¿eh? Entonces estoy con lo de la, la gem esta de, de Decidim. Bueno, me daba error y tal, eso lo he solucionado, pero ahora cuando, cuando le, le doy a instalar, se queda, se queda colgada, o sea, no, no lo instala. A ver, te voy a permitir compartir... Y ahora voy contigo, Amalia, porque me da un poquito de más miedo el Mac. Este, ah, yo te tengo Mac también. Tú. ¿Tú tienes Mac? Ok, pues vamos a aprender sí. Mac, no, ni modo. Sí, no sé, Amalia, es... en, qué, en qué punto se atascado. Ok, bueno, pues esta va a ser la hora de Mac. A ver, compárteme <risa> tu pantalla, Pau. Vale, compartir pantallas aquí. Hmm. ver, no me deja, no me deja compartir pantalla. Voy a intentarlo otra vez, si no, ah bueno, si no puedo probar con otro, que tengo Safari. Vale, parece que me sigue dando el mismo error, así que voy a probar con Safari. ¿Qué tipo de error te da? Nada más. A mí no, no me da error, lo que pasa es que se queda, se queda colgado. Ay, ay, sí, ahora no puedes hablar, que estoy hablando. Eh, se queda colgado, o sea, no, no se carga, no se instala la gem. La gema. Ah, pero para compartir pantalla, ¿qué tipo de error te da? No, no es error. No es no ningún error. O sea, no, no, se, no sé si sale algún error en un log o algo, no... no... No he investigado. Eh, Pero aquí en la llamada, en la videollamada... en comparto pantalla, te copio uh -huh. aquí lo que me sale. Va. Vale, pues entonces le doy a instalar. Gem, install the, te install the wow. Siento que ya he visto esto en algún lugar. Ok. Este... Y ya tienen ahí. Ok, ahorita investigamos qué es eso. A ver, eh, mientras, Amalia, cuéntanos un poquito de en qué vas tú, de errores. Sí, estoy en eh, Installing Postgres. Pienso que ya lo tengo instalado, pero, bueno, sí lo tengo instalado, pero el comando subdo, eh, U Postgres PSQL, eh, no sé el equivalente para Mac. Ah, ok, ok, ok, no hay problema. Me puedes poner ese comando ahí en el chat, nada más para buscarlo, y mientras estoy buscando sus dos errores. A Bocena y a Geraldine, ustedes ya están como prácticamente ya solo tienen que seguir instrucciones, ok? Entonces, eh, si quieren salirse de la llamada, adelante. Si se quieren quedar, también se pueden quedar. Solo quiero que sepan que, este, pues ya, o sea, pueden seguir las instrucciones aparte. Si tienen preguntas, me las pueden poner en el chat. Este, y si se quieren quedar, son bienvenidas, ¿no? Eh, ay, ay, yo, perdón, te interrumpo me, si me retira de porque tengo <risa> algo que hacer. Pero muchísimas gracias de verdad por la ayuda. Ya lo tengo un poco más claro. Y bueno, cualquier cosa escribiré por el chat. Hasta luego. <risa> Buenísimo. Hasta luego. Muy bueno, bien. Yo tengo eh, dos preguntas. Sí, perfecto. Dale, dale, dale, dale. Es que muchas veces en las instrucciones de, de manual instalación dice que hacemos git commit y no sé qué, pero nunca dice git push. Entonces, git push no hacemos nunca. Ah, sí, sí, vamos a hacer git push porque, eh, pero cuando contribuyamos. O sea, ya que agarremos vale. un issue y hagamos lo que tengamos que hacer, vamos a hacer push a una rama que va a ser de contribución, ¿Okay? vale, vale, vale. O podría hacerlo a mi GitHub privado o mejor no. Sí, sí. Vale. o sea, pero crea un fork, o sea, haz un fork a tu Git privado y ahí haz todos los push que quieras y ya en la siguiente clase vamos a hablar de cómo hacer push al o cómo hacer pull requests, ¿no? Vale, y otra pregunta, porque en la, el manual también dice eh, el exacto versión de Node y de NPM, entonces, necesita estar exacta, exacta versión esta o puede ser algo más. No, en mi experiencia no. Lo que necesitas es tener Node, ¿no? Y sí. Node es muy chismoso. O sea, si no, si no le gusta la versión que está corriendo, te va a decir, te va a decir, no, esta versión de Node no es y no sé qué. Entonces, pues ya nada más, este, ahí la. Aparte, supongo que si eres JavaScriptera tendrás NVM o algún manejador de paquetes sí, de la sí, sí, lo tengo. Ajá, entonces. Quise preguntar porque hay nueva versión de Node y aquí dice 16.9. Entonces. Pero, no, no sé si es esa o mínimo esa. Entonces. Ah, vale. Tú, la que tengas y correlo y si te funciona okay. pues ya está. Vale. ¿Va? Gracias. Nombre a ti. Este, ahora sí, a ver. Bueno, Amalia, de entrada viendo tu, tu comando, lo que pasa es que apt es el manejador de paquetes de, de Linux. Entonces tú, como, como gente de Mac, tienes que usar Homebrew. ¿Has utilizado Homebrew? Sí, sí, sí. Entonces, brew install postgres lib lo debería que vamos de, a hacer es buscar una hacer esto, ¿no? Vamos a buscar unas instrucciones de Postgres para Homebrew, ¿ok? Y eh, eh, porque Postgres ya lo tengo instalado, solo no sé si esto libpq-dev si lo necesito. Buena pregunta, este, literalmente lo voy a buscar, lib eq Pau, no sé si tú ya hiciste la instalación de Postgres y creaste la, la base de datos con esto, decidí map with super user create db. Okay. Mira. Creo, creo, Amalia, que, si, que con que hayas instalado Postgres así, ya no necesitas el IPQ Vale, entonces luego está el eh, Postgres PSQL-C, eh, que yo estaba sin. Pienso que solo, solo con el sudo... A ver, este es el comando que, que había puesto. Que por cierto, puedes compartir pantallas si gustas, ¿eh? Ah, sí. Mm. Hola, yo estoy de vuelta. No sé si podéis contar un poco cuál era el problema de Amalia. Ah, es, es sencillo, Pau. Lo que pasa es que eh, apt, así el último comando que puso Amalia, que es el sudo apt install, no sé qué, apt es un manejador de paquetes de Linux. Eh, entonces, en Mac, en Mac hay uno que se llama homebrew eh, y eh, básicamente es cambiar el comando a ese último que puse, que es brew install Postgres, pero tienes que tener homebrew instalado en tu Mac. No sé si ya lo tienes. ¿Yo o Pau? Sí, Pau, yo, perdón. Yo, ah, ya lo tengo. Pienso Perfecto. que Pau también ya lo tiene. ¿Pau? ¿Estás por ahí? ¿Tienes un combo? Vale, pues yo tengo... Sí, eh, esa parte ya sí la he pasado. Y he instalado el, el control de versiones, el R V. -V. Ese sí. Ok. O sea, yo, yo voy por la gema, que es el paso 4, pero que tú tienes que nos pasar ahí. Ok, vale, pero, entonces aquí ya puse. Perdón. Solo quiero confirmar que si sí, Pau tiene Homebook. Si sí, tienes o no tienes. Yo sí tengo. Perfecto. Y, vale. perdón, Pau, está atorada en, eh, en Wicked PDF GEM, que está ahí como que se cuelga, ¿no? No termina de bajarse Sí, exacto. Te voy a pasar un, este, un artículo porque... Te vamos, vamos a atender ese problema eh, al último, porque creo que ese es un problema como bien específico, este y ahorita lo atendemos. Eh, a ver, Amalia, ¿en qué estamos? Ah, ¿estoy compartiendo la pantalla? No. <risa> ah. A ver, ¿ahora sí o todavía No. pienso que ahora sí mm, mm, mm, no mm. dice code permission to capture the screen needs to be granted que me tienen que dar acceso ah qué güey a ver ahí voy Amalia uh -huh. sí, no pero sí tienes acceso este, a ver si no te aparece una ventanita arriba del lado izquierdo pidiendo acceso a ver mientras sigo no, bien lo, lo mismo pero... dice code 1136 que no tengo permiso Ah, a ver, te voy a quitar el permiso y luego te lo voy a volver a dar. A ver. Ya. A ver, intento otra vez. Mm, lo mismo. Qué raro. No sé si me salgo y vuelvo a entrar o... Mm, tal vez sí. Porque sí, de plano yo sí te veo aquí como. Déjame salgo y ahora vuelvo a entrar. Va, y mientras, Pau, estoy buscando. Estoy buscando el, la solución a tu problema, ¿va? Eh... Vale, una yo... cosa. Dime, dime. Bueno, eh, esto lo he hecho varias veces, o sea que a lo mejor estoy. que ya encuentra archivos. De, de un intento de instalación anterior. Antes eh, han aparecido más más líneas antes de que se quedara colgado. Y, y luego ahora ya se queda colgado en la primera. OK. Es que... Lo que me pregunto es en qué punto... Gem install city. OK. Quiero, quiero pedirte algo distinto, OK. Ese comando de gem install de CDIM sale eh, si sigues las instrucciones eh, de administrador, pero lo que quiero es que sigas las de desarrollador. Entonces, esas te van a obligar a hacer git clone del repositorio y es un proceso distinto. Entonces, te las puse por ahí y Quiero que empieces en... No, quiero que empieces desde el paso uno. Ahí donde dice Development App, dice Git clone, CD de CDIM, Bundle Install. Quiero que sigas esas. Vale, pues bueno, voy a seguirlas y te voy contando. Va. Sí, todavía no... Eh, no puedo tener acceso, me da error que no tengo. Ah. Permission to capture the screen needs to be granted, me dice, que el permiso, que no tengo permiso. Permission to capture the screen. ¿Y no te sale un pop-up así de lado ahí en el mismo navegador? Uh -huh. Abajo te tengo. Tengo como un micrófono, un, un teléfono, la cámara y luego share your screen. Como un... Cuando y si hago, le... uh -huh. Dile, diles. Cuando hago clic a share your screen me da la opción de eh, pantalla completa y luego cuando oprimo share, luego me sale como un código de error que dice Permission to capture the screen needs to be granted. Ok. ¿Qué navegador usas? Chrome. Chrome, ok. En la barra de navegación, uh -huh. a, en donde está la URL, uh -huh. del lado izquierdo, uh -huh. eh, hay un candadito. ¿Sí? Uh -huh. eh, si le das clic... ¿no te dice así como que los este, diferentes permisos que tiene? Sí. Había uno, a ver. A ver, espera, Ay, güey, que te estoy otra vez cambiando. Ahí está. A ver. Sí, lo mismo pues mira por mí no tengo inconveniente en mudarnos a, a Google Meet o algo así donde me puedas presentar no sé cómo, cómo vean las demás igual porque creo que Pau anda en las mismas que no puede que no puede compartir bueno ahora en el eh, yo ahora sí. Estoy, uh -huh. yo ahora estoy en, otro, en, el, en Safari me he cambiado de navegador. Lo que pasa que ahora... Ah, ahora sí me aparece le de compartir pantalla. Dale, vale, dale. Pues voy a probar y en también este. Amalia, si puedes, cambia, prueba otro navegador porque sospecho que algo tiene que ver con eso. Sí, ya estaba en Firefox, ahora he cambiado a Safari y parece que sí está funcionando, se está cargando. Es que también tengo muy mala conexión, porque estoy con el 4G, entonces... Okay. Ah, ahí te vemos. Muy bien. Ok, a lo mejor en Safari, eh, a ver. Amalia. Y en tu caso, tú estás con lo de Wikipedia. Vale. Bueno, Pero... yo, yo tampoco tengo mucho que compartir, porque se está descargando. <risa> ok, perfecto. No, dejémoslo así y que termine y sigues esas instrucciones, ¿vale? Vale, sí, eh, eh, bueno, con todo esto de cambiarme de navegador y todo eso, no me he enterado mucho de dónde se ha trancado Amalia, pero, pero a lo mejor le vale, yo meto unos apuntillos, a lo mejor le valen. Sí, échale, para eso estamos en comunidad. Y este pues ahora sí, no sé si Amalia nos puede, o, o si ya intentaste con otro navegador, eh, te doy permiso a presentadora. Y prácticamente, Pau, yo creo que ya estás encaminada. O sea, si, si algo te, te detiene, me puedes poner en el chat. Y pues yo estoy en México, entonces para mí es de día. <ríe> y este y me puedes escribir. Y si, si ya se te hace noche y quieres empezar mañana, puedes escribir. Y seguro Andrés o alguien más va a estar en la mañana, ¿vale? Tienes los dos turnos, mañana y tarde. Eh, Amalia, ¿cómo vale, vas? Gracias. Amalia, Amalia, Amalia. Estás en mute. Si nos estás hablando, no te escuchamos. Ah, digo que entré en Safari, pero no me, no me deja entrar a la... ¿A dónde? A la sesión, no me deja entrar, a la sesión de Canodrome. Ok, ok, interesante, va, hagamos algo. Eh, primero le quiero preguntar a Thais si sigue ahí y si sigue ahí, si hay algo que quiera decir antes de concluir. Eh, pero bueno, Amalia, no, no te voy a dejar sola, ahorita nada más que Thais nos diga qué onda y luego voy contigo, ¿va? Vale, a mí me pasa lo mismo. <risa> me pasa lo mismo. Eh, no me dejaba entrar tampoco y entonces lo que he hecho ha sido copiar el enlace directamente de, de Telegram. Ah, okay. vale, déjame verlo en Telegram y... <ríe> ¿Cómo vais? Que he salido de la otra reunión que estoy. Para, para volver a, a esta, me he quitado el audio y el vídeo de la otra. ¿Vais bien o qué? Os voy viendo aquí, eh, que tengo el otro, los computers delante y voy viendo que, que ahora ya habéis parado de, de compartir eh, la presentación ¿no? y, y, las, y las páginas con un montón de líneas de código. Todo bien. Pues yo creo que siempre la instalación es lo más difícil, entonces este ya estuvimos resolviendo algunas cosas y eh, pues ya todas van así encaminadas en nada más con Amalia y con Pau que ellas tienen Mac, estamos como ajustando las últimas cosas. Lo que, lo que he hecho, que lo he hecho un poco a saco. Una de las cosas que quería hacer hoy era acabar de cerrar los equipos de per Programming, ¿vale? Y yo pensaba que podía ser bueno, mira, además hay dos max y dos, eh, yo pensaba que Amale y Bosena podían ser un per Programming Pear, valga la redundancia, un Pear y, y el otro Pear eh, que fueran eh, Paula, yo, yo todo el rato te llamo, eh, o sea, digo Pamela, pero no sé si es Pamela o no, eh, porque como en algunos sitios sale otro nombre lo estoy igual confundiendo pero eh, esa es la, el programa que habíamos que habíamos pensado si os parece bien eso es lo que podemos mantener ¿Ok? no sé si se me oye bien ¿Se oye bien sí En todo caso, si os parece bien, tengo que volver al otro lado porque si no me van a dar también. he hecho aquí un escaqueo, pero yo sigo grabando y como tengo la pantalla abierta, en cualquier momento me dice Ali, ¿vale? Vale, vale, vale. Eh, ok, Amalia, ¿pudiste entrar en Safari? He dicho Puedo algo? entrar pero no me deja con el audio. Ok, ok. Ok, A entonces. Ver si me das... uh -huh. Dime, dime. Ah, A pues ver, no te, te hago sentido. Si te sí. Test, test, test, test. Test, test, test, test. test, test. Amalia, de hecho tengo dos Amalias, no sé cuál voy a ser presentadora. Supongo que a la que no tiene audio. A ver, ah, parece que ya, uh, lo logramos. Ok. Amalia, vamos a ver en qué estás. Enséñame tu terminal. Dice sudo u uh, Amalia Cardonas create receiving Role already exists. Ok, eso está bien. Este. Ok, entonces, esa mera. A ver, dale, empieza con eso, el Git Clone. Esa, eso parece, yo creo, esas instrucciones. Ya no te preocupes por esas. Vete a las otras, a las este, a las de desarrollador y sigue esas, ¿vale? Y bueno, eh, como quiera es? que sea. Dime, dime, dime. Ya, pero es que va el audio con un poco de, de retraso. Eh, entonces, la diferencia entre desarrollador y administrador, o sea, el desarrollador tiene más permisos, como lo estamos instalando a través de. o sea, clonando el, el repositorio y todo eso, nos bajamos como una versión con más permisos. No, déjenme les cuento un poco cómo funciona eso. Eh, cuando yo. cuando dije administrador, en realidad me refiero al sysadmin, así a la persona técnica, ¿no? Entonces, imagínense que yo soy. Eh, el ingeniero de un gobierno, ¿no? Y tengo que instalar Decidim en el gobierno. Entonces, yo no tengo que clonar el app de Decidim, nada más tengo que instalar la gema y tal, tal, tal. Entonces, las instrucciones de instalación que ustedes tienen, donde dice que tienen que instalar Node y, y Postgres y no sé qué, esos son para una persona que va a instalar Decidim en un servidor, ¿no? Las segundas instrucciones, las de Development App, son para la persona que va a desarrollar Decidim. La mayor parte de la gente que usa Decidim no es un desarrollador de Decidim. Solo instala la aplicación y la eh, costumiza y ya, ¿no? Pero nosotros vamos a contribuir a la base de código. Entonces, lo que estamos haciendo es, en lugar de instalar Decidim en nuestra computadora, estamos... Bajando una copia del código a nuestra computadora, así una copia completa, y esa copia crea una aplicacioncita que se llama Development App, que es una aplicación de prueba nada más para ver si los cambios que le estamos haciendo a la base de código son, este, son funcionales. ¿okay? Entonces, no sé si me expliqué con esa diferencia. He entendido la primera parte, el developer y sí admin. O sea, es, lo primero es simplemente instalarlo y lo segundo es poder hacer cambios. Y la segunda parte no, no sé qué has dicho. Bueno, okay, yo... es, o sería como, por ejemplo, si eres un gobierno, no sé, en Japón y quieres hacer una instancia de Decidim para tu gobierno, esa es la primera parte que hicimos, ¿no? Que de allí puedes customizar esa instancia de Tokio, ¿no? La onda es desarrollar des, eh, en general la aplicación, ¿no? Y, y vamos, va a haber como issues que vamos a tener que eh, elegir uno y de ahí hacer pull requests para contribuir al código de Decidim. Eso es lo, el resto de, de lo que vamos a hacer va a ser como contribuir a Decidim y no... Eh, costumizar como una aplicación para un gobierno, pero no lo estabas enseñando para que lo supiéramos. Exacto, así como lo dijiste, así es Amalia. O sea, eh, si yo soy un sysadmin, lo instalo para mi gobierno y a lo mejor le puedo cambiar los colores o la el, el look and feel, ¿no? Pero esta beca se trata de ser contribuidor a la base de código. Entonces, nosotros nos vamos a ir un nivel más adentro y vamos a encontrar los fierros de la aplicación, cómo es que sucede toda la funcionalidad y todo. Entonces, eh, vamos a hacer lo segundo, ¿no? Vamos a ser contribuidoras del código eh, y por eso estamos clonando el código completo. Una persona que solo quiera instalar Decidim no clona el código completo, instala la gema y ya. ¿No? Nosotros estamos clonando el código porque vamos a modificar ese código y vamos a mandar pull request con nuestras contribuciones y eso ya se va a convertir en la. O sea, nuestras contribuciones ya van a ser parte de la nueva base de código. Entonces, si alguien en Japón actualiza su instancia, va a traer nuestro código con ella. ¿Me explico? Sí va sí, yo entendí. Oigan, Pues yo creo que con eso vamos concluyendo, ¿vale? Las dejo con la tarea de instalar esa Development App a las 4 y este, y por favor si tienen problemas, si se atoran, escríbanos porque aparte los problemas casi siempre se repiten eh, y ya, ya le sucedieron a alguien, entonces... Eh, no tengan problema en eso, ¿vale? Vale, claro, gracias. Vale, muy bien, muchísimas gracias. gracias, Alice. No, hombre, muchas gracias a ustedes y ahí estamos para lo que se les ofrezca y muchas gracias a Tai por aguantarnos las dos horas. <risa> Disfruta tu día, que nosotros estamos de noche ahora. Muchas gracias, disfruten su noche. Chao, chao. Chao, chao. Um, Gracias. Saludos. Saludo.